Residentes en el sector Vista Valle en este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles y otras demandas, ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Lamentablemente la situación eh, cada vez más precaria, más preocupante, porque tenemos calles que por años han seguido intransitables en el sector de Golo Perón, segunda etapa, en los demás sectores, Salvador Ten y Manhattan y demás sectores. Entonces, el, las autoridades, llámese el ayuntamiento, la gobernación, pues nos han dejado esperando, así como estamos esperando también el mismo senador que él intervino cuando hicimos aquella actividad sobre Río Bijao. Para la construcción del puente, que ya escuché que el gobernador decía que estaba aprobado, pero no vemos que se inicie el trabajo. Y Nosotros estamos también denunciando que la situación de la basura, cada, cada rato dura más de una semana para botar la basura. Viste Valle ayer, no sé si ya comenzaron a botar la hoy, más de una semana basura por pues doquier. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.